Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Eh, yo antes de dar el paso, por supuesto, a nuestro invitado de honor en el día de hoy, recordarle que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Estamos en el teléfono, nos pueden mandar un WhatsApp, cualquier información solicitar al 809-841-9955. Ahí estamos, en la Plaza Arelis. Encuentras todos los vestidos para cada ocasión en Adasa Elements. Haga como yo, vista bien, vista de Adasa Elements. Paso de una vez con nuestro hermano Francis Rodríguez. Hola, muchas gracias, eh, elegantemente vestida. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque ya estamos en el café caliente y tenemos a nuestro invitado, el doctor Ramón Morissette, quien es el director de Salud Provincia Duarte. Con él vamos a hablar un tema que ha gravitado en los últimos días, en los finales del 2018, y es un brote, no sé si, ya le preguntaremos si se puede llamar brote, o la presencia de rabia en niños en la zona sur del país. Buenos, buenos días, días doctor. bienvenido doctor. Sí, buenos días y gracias por invitarme a tan importante y visto programa. Muchas Feliz gracias. año hermano. Ya yo me siento paciente, me... Yo creo que soy si parte de la familia. Que no es la primera que lo vez. así. Que, <risa> y aprovecho la oportunidad para desearle un feliz año y, sobre todo, mucha salud. <risa> Muchas así, gracias, igual gracias. para usted. Gracias. Eh, bueno, se desprende. Podremos llamar brote de rabia ya con cuatro A lo casos. que ha ocurrido. Indiscutiblemente. Ya. Mira, la rabia, el hecho de ser una enfermedad que ocurre muy, ocasión, muy pocas veces, esporádicamente aquí en la República Dominicana, lógicamente cuando ya ocurre más de un caso, o un caso, estamos hablando de, de brote. Sí. Eh, el hablar de brote eh, se relaciona con relación a la comparación que hay con años anteriores, con las semanas, etc. Nosotros vamos monitoreando las enfermedades de manera semanal, por ejemplo. Y cuando comparamos que sobrepasa lo esperado, ya y entonces estamos hablando de, de un brote. Claro. Okay. Entonces, cuatro casos, cuando en ocasiones tal vez no se presentan casos, en algunos años quizá un caso, quizá por los años 2009, por ahí, que que fue que hubieron cuatro casos, estoy hablando de memoria, ¿no? Sí. Entonces, y por eso se habla entonces de brote. Pero también, algo importante es que esta enfermedad es una enfermedad prácticamente mortal, casi en un 100%. No se puede hablar del 100% porque en medicina 2 más 2 no son 4. No no. ¿Mm? Hay casos que se salvan, pero la posibilidad de salvarse son prácticamente eh, muy bajas. Muy baja. Entonces, de hecho, el hecho de ser una enfermedad eh, tan letal, provoca que tenga una importancia capital para el sistema de salud. Y podríamos decir que los accidentes de tránsito en este momento son más problemáticos que inclusive hasta algunas enfermedades cardiovasculares, claro, ¿Mm? en cuanto a mortalidad. Muerte. De eso nos no habla bueno. mucho, sí. pero hay que en un momento, Tomarla. los medios de comunicación sobre todo con los motociclistas, que más del 70 y casi un 80% de las muertes, en accidentes de tránsito, son por traumas cráneo encefalco. Yo no dejo de mencionarlo esto, porque cuando están comparando muertes, yo digo que, que, que es una epidemia prácticamente mm. que tenemos de, sí. de muerte. Pero en el caso de la rabia específicamente, es una enfermedad transmisible donde los animales tienen que ver con su transmisión y en su gran mayoría por los caninos o perros. Eso que vemos deambulando en la calle o famoso perro. Que, que están solo ahí que nadie lo atiende, no se vacuna ni no, lleva. Hay unas estadísticas que da la Organización Panamericana de la Salud y quiero compartirla con usted sí. los casos de rabia humana, canina se <coughs> redujeron en más de un 95% en los últimos 35 años en la región de las Américas, en 2017 <coughs> menos de mil perros contrajeron la enfermedad, provocando la muerte de 19 personas en Bolivia Guatemala, Haití y la República Dominicana, <coughs> o sea que tan solo esos cuatro países de América ah, son los que todavía tienen presencia de rabia. ¿Por qué no lo hemos podido erradicar aquí todavía? Eh, mira, eh, ok, una cosa es lo que diga la Organización Mundial. Panamericana de la sala de la Salud? No, no son, son cuatro países. De las Américas, dice En las Américas lo que pasa es que ha ido disminuyendo a partir de, de, de las últimas décadas de manera significativa y República Dominicana es uno de los que ha tenido disminución de los casos, uh -huh. indiscutiblemente. Nosotros tenemos una característica muy subgénerica. Compartimos una isla sí, con uh -huh. un país que, como ustedes saben, sí. los controles no son los mismos, no. indiscutiblemente. ¿Se recuerdan del caso de disteria que murió cuando el problema de disteria en Haití? ¿Mm? Uh -huh. Que yo creo que hasta ustedes se vacunaron sí. en ese momento y fue una presión tremenda. Sí. Fue un caso de una muerte por disteria cuando nosotros en el país teníamos la disteria... Eradicada. Controlada, o sí. Controlada, sí, se puede sí, sí. Entonces... ...justamente la frontera... ¿m? ...ha sí. tenido que ver con esto... ...la frontera siempre ha sido un problema... ...no solamente para... Eh, ...la rabia... ...para muchísimas otras enfermedades transmisibles... ...cólera... ¿M? ...la cólera... ...el cólera, cólera por ejemplo... ...¿dónde llegó el cólera? ...a niveles... de Haití, Haití. ...con... Eh, ...las guardias o los... O los ...soldados las que estaban tú. ahí... ...de CONASUR... ...eh... ...alguien lo trajo de... ...Nepal... ...de, de África... Eh, la bacteria del cólera, y se infectó, en ese caso se está pensando de un soldado, sí. el río Altibonit, e inmediatamente, en poco tiempo, la República Dominicana tenía brote de cólera, y ya el cólera es una enfermedad que podríamos decir que es endémica. Cuando hablamos de endémico, que siempre se presentan casos, y, y está dentro de una vigilancia especial aquí también en la República Dominicana. Pues la rabia, precisamente, el hecho de tener nuestro vecino Haití, Uh -huh. se nos hace quizá un poquito más difícil eh, controlarlo. Pero no obstante, el gobierno dominicano, eh, concomitantemente con República Dominicana, valga la redundancia, hace campaña ¿eh? en ambos países, o sea, ayuda en la frontera también para controlar el, eh, el problema. Doctor, en estos casos que se dieron en Pernal, salieron a relucir dos cosas el Instituto Antirrábico República Dominicana Cerrado. Y también que la madre de uno de los niños tuvo que pagar el chofer de la ambulancia, mm. tuvo que echarle combustible a la ambulancia mm -hmm. para poderlo trasladar de Pedernales a Santo Domingo. ¿Qué ha pasado con salud, con el Ministerio de Salud Pública que tiene el Instituto Antirrábico Cerrado? Mire, eh... Las cosas van cambiando con los tiempos. Ahora hay un centro que es el Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, el CENSE. Entonces, ¿qué pasa? Que la rabia es una enfermedad tropical. Y el hecho de que estén concentrados no necesariamente tiene que ver con el caso. Oígase bien, ¿eh? O con los casos. Hay un asunto muchas veces de que a las mordeduras tal vez no le damos la importancia suficiente, porque a veces estamos acostumbrados a que los animales no muerdan, no pasa nada, pero llega un día que es un animal rabioso, que es un animal que tiene el virus de la rabia, se lo transmite a otros animales y así eh, a las personas. Entonces, hay un componente importante, hermanos comunicadores y televidentes que me están viendo, ...todos los años se hacen campañas de vacunación antirrábica. ¿Mm? A, la, ¿A la ciudadanía? A nivel nacional, o ya sé bien, no a la ciudadanía. Ah. A los animales. Que estamos viendo ahora mismo a a, los animales. imágenes de perros, de caninos... ...caminar por las calles, sí, esos animales que tú ves por ahí, yo siempre soy de los que digo, que tienen dueño. Sí. La gente tiene tendencia, o las personas... A que cuando el animal ya no está bonito, cuando no es un cachorro... Lo suelta en banda. Sale de ello. Y se supone que ese es el momento. Yo tengo animales. Sí. Pero los animales están protegidos, las vacunas son gratis. Y hay campañas ¿m? que se hacen de manera eh, regular, donde se invierten millones de dólares. Actualmente en San Francisco de Macorís o en la provincia de Duarte, ¿se está llevando a cabo? Claro, todavía nos queda una pequeña franja, ¿no? Por vacunar, siempre en la jornada, cuando son casa a casa sobre todo, eh, a, hay viviendas que se visitan y no están presentes las familias, hay otra que quizá eh, se encuentra, vamos a suponer, una trabajadora, y, y ella, lógicamente, siempre con el temor de que penetren sí. la gente, eh, y puede quedarse siempre un por ciento pero en el transcurso de esta semana y la próxima semana, porque ya nosotros tenemos alrededor de un 98% de... Cubierta ¿sí? la Cubierta, suma. sí, de, de, de la sí. provincia entera, ¿eh? desde el Bajo Yuna, o sea, todo lo que es la provincia, porque es una campaña nacional que regularmente se hace eh, a fin de año. En el caso de la vacuna antirrábica, se toma más, un poquito más de tiempo que la que cuando se hace con humanos. El humano acude a los puestos fijos de vacuna. Sí. <risa> los animales, que los animales hay que llevarlo. Este sí. este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que la estamos haciendo casa por casa. Y para aquellos sectores eh, que ya son pocos, estén todavía sin completar ¿sí? la vacunación, lógicamente le prometemos que... Irán por allá. Una pregunta bueno, clave. Y los que me están viendo Perdón. también pueden buscar el servicio. Por ejemplo, sí. en la Provincial de Salud, que ahí, ok, es el centro de acopio. Ahí es que nosotros mandamos las vacunas a los centros, a los sitios, a los municipios, etcétera, para que trabajen los equipos. Pero si en este momento llevan animales a vacunar, ténganlo por seguro que se van a vacunar. La pregunta es en torno, hablando de esta enfermedad, ¿Qué previsiones, aparte de la vacuna de los animales, y qué conlleva el tratamiento? Importante. Mira, primero con los animales. Asegurarse de que su animal, su mascota, esté vacunada, ya sea perro o gato. Uh -huh. Hay animales que no tenemos ese control porque son salvajes, por ejemplo. Hay países donde el murciélago es un problema uh -huh. Hay determinado tipo de murciélago eh, Entonces cuando Algunos jóvenes ¿Las eh, personas Las ratas no uh -huh. tienen que ver no, con no la transmisión De la rabia, hago la aclaración Ah, eso es importante sí. que lo hiciera la rata, la rata tiene que ver con la letospirosis, letospirosis Y sobre todo es con, la, es con la orina bien. Porque los animales marcan territorios todos Ustedes uh -huh. si han visto los perros, los gatos Ellos van por donde quiera que pasan eh, Con la, la, la, la orina la Pero en el caso De, de la rabia específicamente la mayoría de los casos de rabia, precisamente, son por mordedura de perros. Después, en segundo lugar, están los gatos. Pero puede ser un caballo, una vaca, un chivo, cualquier animal. Puede, exceptuando las ratas, no transmite. Pero hay uno salvaje, que es la mangosta o jurón, como le dicen la gente, sí. que es un animal que nadie tiene control. Todavía quedan aquí desde en este el segundo país? viaje. Mire. Y desde el segundo viaje de Colón a las Américas, ahí fue que comenzó el problema de la rabia, que trajeron animales de, de, de Europa, uh -huh. y, y algunos de ellos ¿m? vinieron infectados. porque qué? pasa? Que hay lo que se llama un, un tiempo que tú no sabes que el animal tiene está, está una enfermedad. Después lo que llamamos periodo de incubación, como pasa sí. en la persona. La persona comienza quizás con malestares generales, de fiebre, dolor de cabeza, malestar general... Y cree que es quizá un problema cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que cuando el médico, le pre, la historia clínica, él le dice, mira, para mí me mordió un animal hace un mes o dos semanas. Oye, oh, ¿usted no fue al médico? No, yo no fui al médico. Porque yo estoy acostumbrado a que me mueran. Antitetánica. Entonces, me, o me pusieron una antitetánica, pero... Y el animal, ah, el animal murió. Entonces, un animal, cuando muerde una persona, hay que tenerlo en observación, si es un animal de, que tiene dueño. Entonces, es importante que cuando una persona es mordida, lo primero es que vaya al médico. De una vez. Por cualquier animal. Uh -huh. No importa. Entonces, el médico le va a preguntar, y es una responsabilidad del médico, del que está en el puesto de salud, porque eso es vigilancia especial, de tomar todos los datos... Donde vive la persona, con referencia. A veces una referencia es más importante que decir 16 Para de llegar, agosto, claro. número tanto, que decir que viven al lado de ñeñe o de una persona El muy conocida Fran, sí. o de un negocio muy o conocido. Como ahora se, se, se está de costumbre en la banca tal. Sí. Porque son exactamente demasiadas, Hay demasiadas es otra plaga o al lado del play para poner un ejemplo como ayer yo estaba buscando una dirección por allá por el bajo yura y la referencia fue el play ya yo, yo llegué directo sí. me entiende entonces que la gente se acostumbre a dar direcciones con referencia o sea ¿qué le queda cerca pero también dar los teléfonos y que sean teléfonos eh, confiables que ubicable porque muchas veces da un teléfono de un familiar Sí. Y realmente no se puede ubicar la persona. Eso es básico en el asunto de la vigilancia de rabia. Te lo dice una persona que tiene más de 30 años haciendo vigilancia, no solamente de rabia, en sentido general de lo que son las enfermedades. Y una notificación de una mordedura es una notificación que para nosotros tiene una importancia capital. Si el animal tiene dueño, si el animal está vacunado, pero aún sin estar vacunado tiene dueño, y la mordedura fue algo fortuito así, que el muchacho o la persona pisó el animal, o lo estaba molestando, o la, era una perra y estaba parida. Todos los animales cuando tienen sus crías uh -huh. eh, son y muy celosos, ponen no le pueden acercar. Entonces, ya en esos casos se deja en observación 15 días el animal. En esos 15 días, si tiene rabia, el animal va a morir. Ahora, si ese animal muere, el dueño del animal en ese lapso de 15 días, tiene el compromiso de pasar por el sistema de salud y decir, bueno, mira, mi animal murió, entonces se le comienza de una vez el esquema, independientemente de que no se arrabia. ¿Y las estadísticas cuentan esa realidad? ¿La, ¿El dueño del, del animal pasa y No, se le murió? da o oh, van ustedes y pese se a que seguimiento. y pese a que usted ha dicho en la conversación de que hubo ha habido y hay vigilancia sí. en estos tipos hay ha habido queja a nivel nacional de que en los casos Mira, de no fue así sí sí eh, eso es que faltó cuando supervisión falta, y vigilancia pero hay que comenzar por el sistema de salud eh por supuesto y el sistema de salud es, es desde el promotor de salud la enfermera el médico toda la estructura toda la estructura ¿eh? eso hay que tenerlo claro, sí. por eso amigo televidente, usted que me está viendo y cualquier colega o personal de salud sabe que tiene el mismo compromiso que tengo yo de vigilar no solamente la rabia cualquier otra enfermedad de notificación obligatoria entonces, es un asunto ya eh, prácticamente de país podríamos decir, Tema de nación. que usted como comunicadora uh -huh. hay una mordedura al lado de su casa Usted también le de... ¿y tú fuiste al médico ya? Claro, ¿Mm? y para que le quede a nuestros amables televidentes entonces la prevención definitivamente Cuando deben vacunarse de manera preventiva? Lo primero, mira, antes eh, de que le muerda el perro Antes de terminar, el lavarse la herida con agua y jabón ¿Mm? Abundante, lavarse bien, durante unos minutos la herida Ahí puede estar la diferencia, aunque el animal tenga rabia ...porque el virus que está ahí... ...lo vas a eliminar... ...porque ¿qué es lo que hace el virus? Un jabón de cuava... ...jabón de cuava... ...y si no el jabón que tenga... ...el jabón que tenga... ...el que tenga... ...¿qué pasa? Que, es ...que el virus sigue la rama nerviosa... ...por eso le llaman de un virus neurotropo... ...porque coge todo lo que es la rama nerviosa... ...y, y va subiendo por los nervios... ...hasta llegar al cerebro... ...donde produce una encefalitis... ...entonces eso es, eso es básico... ...y así como puede ser de corto... ...el periodo de incubación... ...de días, de semanas... Puede, algunos casos con excepciones pueden llegar hasta un año Oye oh, eso. Dependiendo del área Si hay una mordedura En el cuello, en la cabeza En las palmas de la mano En la planta de los pies Más peligroso todavía En las mamas Se comienza el esquema Aunque el animal esté vacunado El esquema de vacuna antirrábica Aunque esté vacunado Pero se le deja los, en observación 15 días a los 15 días y el animal está bien, se suspende el tratamiento, porque son cinco dosis que se le ponen de vacuna antirrábica. O sea, que no todo el mordido se le pone vacuna antirrábica. Eso hay que aclararlo, porque ahora con el boom y con... Hay personas que han querido que lo vacunen mm. sin necesidad de que, de que haya que vacunarlo. Un perro en mi casa, yo tengo un perro que le gusta jugar como con, con la boca así, él me muerde... Es un perro que está vacunado Yo lo que tengo que estar seguro de que me están protegiendo contra el tétano Eso sí Porque no me mata la rabia Pero entonces si no estoy protegido contra el tétano Si yo no tengo mi esquema de vacunación Porque no necesariamente hay que vacunar contra el tétano Si usted tiene su, su esquema sí. Porque para eso es que se vacuna previo Entonces Oye. es importante eso El lavado de la herida ¿eh? Y ya la notificación es al médico Entonces ya cuando van al médico El médico notifica también Al sistema de salud bueno. Entonces, esa notificación puede ser la diferencia. Así ah, es. Sí. Qué bueno. Que sí. quizás sí. ahí en Pedernales es probable, que es probable que, porque nosotros le damos seguimiento, no importa dónde esté, en Quitepuela, en el valle de Quitepuela, Notifican un caso sospechoso y hay que ir. Bueno, Nos, tenemos que ir nosotros también para una sí. pausa. Vámonos. Entonces. Gracias, doctor Morisete, por haber estado con Gracias nosotros. Gracias a ustedes. Una pausa, retornamos con más aquí en de mañana.